Muy buenas noches, plaza Leocadio Paz en San Pedro de Cololao en este momento de la noche. Este es el movimiento que hay en este día martes, miércoles, miércoles, perdón, 25. Una llovizna leve en horas de la tarde, sí, bueno, Acá está la peatonal de los artesanos que está ubicada a un costado de la plaza donde podés encontrar de todo los mejores precios por supuesto Aquí estamos haciendo una pequeña recorrida Bueno, algunos locales que ya han cerrado como ustedes pueden ver, ¿no? Pero bueno, es una zona comercial esa es la vereda de enfrente a la plaza, pero bueno, bastante, bastante gente, vamos a tratar de cruzar por acá también para tomar un poco lo que es la plaza, mucha familia, muchos chicos, desde temprana hora, bueno, disfrutando por sobre todas las cosas, ¿no? el clima que tiene San Pedro de coralao ahí estamos seguimos recorriendo LB7 único medio trabajando en vivo en San Pedro de Coral.